Necesitan reforzar las familias y también los servicios de los infantes. Y no todo pasa en un servicio educativo. Los países familiares ya estaban, digamos, muy marmados a nivel de la ciudad y fer que está posta.